Estrategia de marketing junto con tu presencia en LinkedIn. podcast al programa, ya saben, en el que nos encanta hablar de esta maravillosa plataforma y cómo potenciamos nuestros negocios hacemos marketing venta a través de LinkedIn y hoy estamos un martes más 11 de octubre del 2022 vamos a hablar sobre la estrategia de mail marketing y es que hay dos grandes Opciones que tú puedes trabajar dentro de LinkedIn para ayudar a ese embudo de ventas que, eh, de hecho, les voy a dejar una masterclass gratuita para que puedan ver cómo nosotros trabajamos un embudo de ventas directamente en LinkedIn sin publicidad, sin este eh, gastarte tanta plata, porque recuerden que dentro de LinkedIn tenemos una relación de 10 a 1 aproximadamente en cuánto gastas en esta plataforma versus cuánto gastas en Facebook de turno o en Instagram, ¿no? Entonces, echarle un vistazo a cateman.com slash masterclass para que puedan ver ese embudo de ventas dentro de LinkedIn. Bueno, y hablando de embudos, otro de los mecanismos que podemos trabajar son embudos maravillosos de email marketing, que es una estrategia realmente muy, muy potente. El email marketing cada vez está... Más activo, de hecho es más flexible, siempre y cuando todo con estrategia, ¿no? De hecho, eh, me parece si no fue el sábado o el domingo, perdón, fue el Día Internacional del Correo, de hecho, por eso sacamos un episodio en el. Eh, una publicación en las redes sociales. Bueno, y por eso también salieron algunas preguntas eh, de, eh, de algunas eh, profesionales que vieron el post y nos preguntaban esto, ¿no? Entonces me pareció muy relevante sacar a, a relucir este, eh, cómo aplicar una estrategia de marketing junto con LinkedIn. Y bueno, como les decía, hay dos tipos. Una, que tú puedes automatizar el envío de correos electrónicos desde el propio CRM que utilizamos de automatización que se trabaja dentro de Linkedin, claro que eh, pues tienes que pagar, una de las desventajas sería que tienes que pagar, es más costoso, porque eh, nosotros normalmente trabajamos con una versión en la cual pues no solo, eh, solo generamos mensajes, y si trabajamos con mensajes, no nos hace falta el correo, porque el correo lo trabajamos desde afuera y esta es la segunda opción, que les comento, y es que eh, tú puedes sacar, extraer todos los contactos que tienes en LinkedIn, junto obviamente con tu correo, para que los puedas este, trabajar en una base de datos, ¿no? Pero trabajarlo de manera de manera inteligente, lo interesante es que sea proactiva, que el propio, uh, la propia persona quiera estar en tu newsletter, ¿no? Haciendo esas buenas prácticas. Así que eh, por eso les voy a dejar en las notas del programa habíamos hablado sobre cómo deberíamos sí o sí sacar a tus prospectos de LinkedIn para llevarlos a tu red social, a tu, perdón, a tu casa digital. Y esto aplica, iba a decir esto, aplica no solo para LinkedIn, sino para cualquier red social que se trabaje, ¿no? Pero en este caso, si nosotros estamos trabajando en una presencia en LinkedIn, esa gran base de datos, esa red de contactos que estamos trabajando día a día, que son potenciales clientes, pues podemos llevarlos. A nuestra, a nuestra web o a tu eh, sistema de, de email marketing, ¿sí? Entonces, nuevamente, eh, luego, ¿y eh, cómo le sacamos? ¿Cómo hacemos que estas personas de manera proactiva lo, lo hagan? Y es que los lead magnets, de hecho, habíamos sacado otro episodio en el podcast eh, donde hablábamos del poder de los lead magnets que, que hay eh, para... Eh, y, ¿Por qué? Porque nosotros enfocamos un contenido de alto valor que puede ser muy versátil para eh, ayudar a esos eh, potenciales clientes, ¿no? Ya sea, y lo habíamos mencionado, ahí les dejo las notas del programa, puede ser una infografía, puede ser un, una investigación, puede ser un ebook, puede ser un descargable, puede ser una encuesta, puede ser un test, un... En fin, cosas que le ayuden a eh, situarse a ese público objetivo, a esos profesionales que eh, eh, cautiven su interés y pues les invite a pagarte con sus datos, con los datos que son tan valiosos, ¿no? Que sería su nombre y su correo o al menos su correo electrónico, que ¿okay? con eso ya podemos hacer mucho. En todo caso, ¿cuáles son estos grandes beneficios que tenemos de trabajar en esta segunda parte? Una es que, pues, tienes el control de tu base de datos, de tus eh, potenciales clientes, tienes ahí latentes a todos aquellos profesionales, CEOs, gerentes, eh, profesionales de X sector, de X industria, de X país, tienes ahí, los puedes, obviamente, con esto que acabo de mencionar, los puedes segmentar en diferentes avatares en base a lo que tú hayas decidido, ¿no? en base a intereses y todo, y pues eh, consigues que vas aumentando ese activo digital. Es un activo que es tan importante, sin una base de datos, eh, y que sea una base de datos pulida, una base de datos eh, que refleje, y por favor, nada de comprar bases de datos que hasta ahora veo por ahí que, o que te llegan a ofrecer bases de datos, que tú no sabes ni de qué es, ni por qué, y si te decís, sí, sí, hay están todas las empresas, ah pero eh, estarán los eh, la información actualizada, estarán los correos, los teléfonos, no hay nada como que dentro de interactuar con LinkedIn, eh, generar esa confianza que siempre hablamos, perdón, de eh, trabajar esas relaciones a través de mensajes, a través de aportar valor en LinkedIn, pues estas personas de manera proactiva, nuevamente repito, a través de eh, estos eh, lead magnets, puedan eh, dejarnos de manera activa sus datos, ¿no? Y pues esta, esta base de datos es oro puro, es que es oro puro molido, molido, que podemos hacer muchas cosas. Y pues bueno, luego de esto podemos también, otro como beneficio, configurar tantos embudos de venta como quisiéramos. De hecho, nos estamos formando también para eh, adquirir una nueva certificación de marketing digital. Esto también les, puedo, les debo de compartir en el cual tenemos grandes eh, conocimientos sobre cómo implementar el marketing digital. Y lo vamos a ir acoplando a... Aquellos profesionales que quieran posicionarse en nuestra especialización que es LinkedIn, ¿no? Y pues se puede hacer seguimiento y puedes hacer ventas, sobre todo conseguir hacer ventas a través del correo electrónico es impresionante. Así que, eh, quien dijo que el correo murió, que el email marketing murió? Para nada. Así que en un próximo eh, episodio les voy a mencionar un mini embudo que ustedes pueden tomar como base para, pues, generar eh, por ahí también un acercamiento, una conversación y, pues, ¿por qué no? Las ventas tan deseadas. Así que, sin más, eh, terminamos este segmento de marketing este martes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de negocios en LinkedIn Proactivo. Se les quiere mucho. Nos vemos. Eh, y antes de despedirme, por favor, sus valoraciones de cinco estrellas y compartir este contenido a eh, la persona que ustedes creen que le puede interesar. Con esto nos dan eh, un empujoncito para que esto siga, siga creciendo. Así que sin más, les dejo. Nos vemos. Chao, chao.